No, y tú supieras que yo en realidad no he sentido pánico, porque yo me, me he estado preparando, tú sabes, para, para, este, para ese momento. No, no fue algo que yo lo decidí de la noche a la mañana, tú sabes. Yo estoy en paz eh, en torno a eso. Yo he tenido una carrera espectacular, gracias a Dios. Y me voy tranquilo, me voy tranquilo, me voy, me voy normal, tú sabes. Agradecido del juego, agradecido de, de todos ustedes por dar la oportunidad a uno de de crear esa relación, ¿tú sabes? Porque nosotros somos de ustedes, ustedes son de nosotros, y, y el jugador que, que no esté claro en eso está perdido. Y, y ¿qué te digo? Tranquilo y, y contento. Y eso es eso yo creo que algo que, eh, como jugador, uno se siente super orgulloso porque la gente siempre iba criticando a uno cuando uno se retira allá, cuando uno no puede seguir haciéndolo. Pero es lo que yo le digo a la gente. Eh, este, la carrera de nosotros no es una carrera igual que la demás, la carrera de nosotros es una carrera que es corta. Aunque yo jugué 20 años, pero nadie, nadie se prepara en una carrera para eh, eh, ejercerla 20 años. Usted prepara una carrera para ejercerla toda la vida y, y muchas veces, cuando muchos de nosotros eh, eh, nos retiramos por, por, por la puerta pequeña, como dicen, yo digo la crítica de la gente, Ah, tiene que retirarse hace mucho, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, pero es que no es, no es fácil, lo único que nosotros sabemos hacer esto es esto, jugar el juego y, y esto es lo que ha sido la vida entera de nosotros, o sea que no es tan fácil como la gente lo pinta. Yo le doy gracias a Dios, tú sabes, que me dio la oportunidad de tener la carrera eh, que he tenido, retirarme de, después de tener un buen año, porque yo trabajé extremadamente fuerte para eso. Y, y gracias a Dios la cosa es tan están funcionando de una manera eh, virtuosa.